Te gusta comer cuando tienes hambre. Te gusta dormir cuando tienes sueño. Pero no te gusta decir la verdad para aparentar lo que no eres. Puto puto. Mira cabrona. Estos son pensamientos negativos pero existentes por la capacidad de un cerebro humano a crearlos. Las responsabilidades son. Estudiar. Trabajar. Despertarse. Criar. Alimentar. Esperar. El concreto es. Nacer. Perder tiempo. Sudar. Vivir. Hacer vivir, aburrirse, morir. La familia. Mucho de qué hablar. Complicada, diferente, buena, mala, acercada, o alejada. Tú eres la responsabilidad, o la excitación de tus padres en cierto momento de sus vidas. Tú tienes suerte. Eres el elegido de muchos. Naciste. A veces, parece que naciste en la casa equivocada, con los padres equivocados. Algunas veces naces sin padres biológicos. Ciertas veces naces con los padres perfectos económicamente, pero no sabrás qué hacer sin ellos. Y raras veces naces y mueres después de unas horas. Pero pasaste por nuestro mundo y te irás sabiendo que es maravilloso. Unos dicen, ¿por qué tenerle miedo a la muerte si antes de nacer ya estabas muerto? Piénsalo, críticalo o argumentalo en tu mente. Ya lo pensaste. Ahora yo digo, uno le tiene miedo a la muerte porque conoce lo que va a perderse estando muerto. ¿Lógico verdad? Pues haberlo dicho antes coño que me estoy cagando. Ahora viene la pregunta retórica de siempre y su respuesta mucho después para que quede una u otro bacana parcero de la concha de tu pura. ¿Cuál es el animal más estúpido en un zoológico? El ser humano.